Mirá estás para probar algo nuevo Siempre, cada día Chicas, son chicos Lo que venga, bisexual Lo que venga, de calidad Yo estoy segura que lo mejor sería de calidad Pidamos algo, pidamos algo Check quiero a podcast con un 7 Amigo, ese se parece a mi ¿A quién? ¿Qué tal en pedo está? ¿En una al 10? Sí ¿Pan que el 4? ¿Me hacés medio punto de esto? ¿Medio? Medio Te aviso que está re puro, eh No, no, no no. Cuarto Se va a tomar un cuarto, se va a tomar un cuarto Está re puro Para, no se Está re puro, Dale, que lo ponés Fondo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Otro, otro, otro fondo. No, Ahí nomás. Dale, dale, dale, dale, dale. Lo que voy a comentar? Escúchame. Le, le más a ah, estos Es muy alcohólica. Es muy alcohólica. No, no, no, no, chicos. la, ¿Te escuchas bien, chico? ¿Se escucha la música de fondo? Mucho, se ¿No? Yo no, escucho una verga. Mira cómo se están no, Casi me tomo el micrófono ¿Qué onda? ¿Sos pareja? Sí ¿Te puedes dar un besito? Los ojos la ponen ¿Y ese corazoncito qué representa? ¿Que estás casado? Sí, estoy enamorado ¿Qué pasa? Tapeo la facha, combínalo Amo la remera de la piba ¿Qué pasa con tu remera? Dejá al mirar a las tetas, enferma de mí Que se a fondo los novios, que se a fondo los novios Eh, a fondo los novios ¡Rico! incómodo, ¡Dale! Tu novio. Pero no puedo boludo Te re tu novia Está bien, no, tu novia está bien. Te, te cagar. Tiene cagar. No, pero no literalmente Hay que pedir más La mina de la barra lo vas a caer cagando ¿Sí? Va y si no, pues va, oh. flaco Es alcohólica, es alcohólica Que pedo, le tiraste el vaso Llevo y te dejo el... ah, ah, ah, Se está llegando Se lo hacemos tomar a alguien, No, shot, shot. yo, yo me quemé, no, no me quemé, no me quemé. Que no se, no se baje eso, no que se, no se baje no eso, no que se se no eso. Dale, dale, dale, dale. Boco de boco de boco ¿qué pasó, boluda? Puro, Vos me dijiste que te consiga algo de calidad y yo te conseguía algo de calidad? Muy bien, me parece muy bien. Se pico? Ah, claro que sí, claro que sí. Más igual, un piquito. Ella, él quería más. Él quería más, Bueno, se aprendió, digamos, la movida. Oh. Para, ¡Para! ¡Para! ¡Eso montó! ¡Eso montó! ¡Eso es los... el trimé en el otro lado, chicos! ¡Mirá la boca! ¡Mirá la boca! La otra vez hicimos beso de tres con él y dos chicas. Ahora me faltan dos chicos y una chica. Ay, ¿verdad, es verdad! ¿Se desconocieron los pibes? ¿Todo? ¡Y bueno! ¡Ya fue, ¿no? ¡Por eso más, más... ¡Qué pedo! ¿A dónde me quería meter? No Ay, no. patrocinando. ¿Sí ¿Pesalo con eso lente? ¿Primás hacer un pondito blanco? Dale, dale, dale, dale. Se la banco, se la banco. Y estaba re puro ese chabón Está Va a terminar el hospital en 5 minutos. Vamos a pedir más, vamos a pedir más. Hola chat. Amigo, hay una resfriada. ¿Qué decíamos hacer? fila, colaste boluda dale. Dale, ¿cuándo? No, pero vamos, vos, vamos, vos. Seco hola, seco hola, le echamos huevo. Le voy a preguntar a mi cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Todo, bien? ¿todo bien? Me alegro, che, ¿la está pasando bien? Este bien. lo dicho no, Escúchame, decirle que lo haga full vodka. ¿Solo vodka? ¿Solo vodka? Bueno, ¿cómo bueno, lo están pasando, hermosos? ¿Lo están pasando bien? Hoy nos vamos a poner re en pedo. No, mentira, no voy a tomar, yo soy abstemio. Análisis mío, Alexis Orlais. ¿Quién lo preparó? ¿Lo preparaste vos, no? No, no, no, no, no, bueno, sí. está repuesto, ¿no? Bailemos. Gracias. Y le regala camarón, ojo también. Ahí está. Está un Xavi. Vamos a hacer que la gente se ponga a le Queremos camino. Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto, cuánto. Oye, le mando ¿no? mandale sin mandale sin Mira, mandale. Ahí se volcó todo. Flaco ¡Tanto, tanto, tanto no, tanto no Acá me quiero tomar alcohol <muchas> Vamos a seguir cazando a gente El cura El cura está en el escenario Es re el cura Che suerte que conseguimos un cura igual, ¿no? Ah, si, sí, si, sí, si ¿Sí sí, Me hicimos recupado sí, ¿sí? Traumado. ¿Por qué te chupó la cara? No, no, previo a la lengua. Qué sí, bueno, es un cura, viste. That's my secret, Captain. I am always tra traumado. ¿Te mandás un shotcito? Me vendría bien, me estoy cagando de calor. Yo también. ¿Un shotcito? Sí, obvio. ¿Mandale sin miedo? Claro que sí, ah, claro que sí. El ¡Me el Me entró en el ojo. ¿Tú vas a ver si se la bancó? Eh, se, ¡Se la bancó, se bien! bancó! <risa> ¡Aquí, aquí? va la cama y chupar la cara! Sí. eres un shot? Es Alfredito. Hagamos los extremos. ¿Cómo qué? No sé flexiones ¿Qué, qué, de brazo. Qué, ¿qué, yo? ¿Qué hago un backflip en el aire mientras toma me toma te has puesto. No. Quiere hacer flexiones de brazo. Ni pedo, ni pedo. Estoy todo transpirado, tengo un calor. ¿Por qué quiere hacer flexiones de brazo? ¿Por qué quiero pintado? Ahí, ¿no? Hay una gente para casarse. Ahora le damos vodka y después seguimos casando, ¿no? Eh, eh, eh. no se ¿En serio, de verdad? No me que se de verdad. No, en serio? ¿Qué menos? ¿Te tratando. ¿En un mientras? Sí. ¡Ah, el pirata! ¿Es ¡No, ¡Ah, Es la primera vez que el alcohol. Es la primera vez que toma alcohol. Es la primera vez que tomas alcohol, literal. ¡Me hiciste por onda! ¡No, no, ¡Que ¡Uy, acá está el ventilador! Había, abbi, vi. Un chancito te bajás. ¿Un chancito? ¡Un la revancha. ¿Más? Ah, bueno. Ah, pero está re de huevo. Bien, te la bancaste, eh. Te presento Cele, cumplió 18 años y vino a la Tokio. Excelente, ¿cómo tiene que ser? Ahora te quiero preguntar, ¿querés hacerte tu primer shot legal en la Tokio? Sí. ¿Sabes si? No todo como agua, era agua. No, ¿verdad? no. No. Bueno, ¿Vos, vos levanta la mano cuando me digas más. No, es, es una banda, eh. ¡Noo! para está re loco estamos comprometidos hoy día de hoy estamos viendo juntos ¿Quieres decir algo no sé estoy estúpidamente contento estoy nervioso y bueno no sé qué decir se casaron de verdad ellos se casaron de verdad se casaron la gente acá se casa boluda empecé a buscar mi celular No tengo en la mano soy muy messi amigo los otacos se aman te eh, de mirarme el orto o sea, pensé que lo no comía que... destruido. Bueno, chicos, nos vamos ahora a